por el bosque, por el bosque no, no corro para no mover la cámara la traía para grabar un vídeo para el mundo trail y lo he grabado pero claro para correr necesitas el palo o ponerla en menos definición y que estabilice vale yo la llevo a 4K entonces eh, si la quiero a 4K no me puede estabilizar vale bueno pues aparte que luego pierde un poquito ¿eh? un poquito de calidad bueno pues Nada, vamos a hacer, eh, no sé, 15 kilómetros, algo así, algo así. Estamos, eh, llevamos una temporada bastante jodida, bastante mala de entrenar, porque hicimos la, eh, ¿qué hicimos? Entre vals, me parece que luego paré otra vez, exacto. Luego paré en Montserrat, entrené algo antes, pero luego la última semana, justo antes de la carrera, la dejé de reposo total, a ver si recuperaba la, el dolor de la pierna, de la tibia, me fue bien en realidad, hicimos el monserrat 62, y, y ahora hemos estado, desde el de monserrat tampoco he entrenado porque he estado malo, y todavía sigo malo, pero pensé que digo, ya tengo que salir a entrenar, pero estoy malo, no estoy bien de la garganta, suena la voz, pero bueno, y ayer quería bueno, el caso que de la paremos cerrada, solo hemos ido a... Estamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, jueves sin entrenar, viernes hacemos la Punky try que falta subir el vídeo, que eran 17, que es 700, poquito. Y de la Punky try que fue el viernes, el domingo este quería entrenar, estuve ya para salir, pero justo me metió el chaparrón justo cuando iba a salir. Digo, bueno, va, me espero. Digo, va, tenía faena, digo, va, ya saldré. Luego justo era, digo, bueno, va, ya como y salgo justo después de comer. Otra vez lloviendo. Digo, bueno, ya, digo, mira, déjalo. Tiene un montón de faena de ordenador. Así que, digo, pues lo dejamos y salimos hoy. Y digo, hoy ya caiga lo que caiga. Y sí, sí, me estaba cambiando y estaba lloviendo. Pero bueno, ha parado. Entonces llevo esto ya muy preparado ya, que lo he llevado antes puesto. Y... y ya está, precisamente por eso. Porque en cualquier momento te, te viene el Leslie que ya está pasando. El Leslie ya ha pasado más o menos. Ya viendo claros de sol... Pero todavía quedan algunos resquicios por aquí, por Cataluña, ¿vale? En la otra zona supongo que ya ha pasado más adelantado, porque claro, es más... Eh, bueno, llega antes, en la zona de Andalucía, todo eso, llega antes y a nosotros nos llega después. Siempre hay un atraso, ¿no? Y, y en este caso, pues, estamos ahora saliendo del Que era muy poquito, pero bueno, su lluvia tiene, ¿no? Y ya está, así que esta es la zona que, que a veces paso también, que a veces entreno. La serie de cuesta donde a veces he entrenado también Las he grabado para explicar un vídeo De cómo entrenarlas Y ya está Bueno, ya la hemos conseguido abrir No sé si está buena o este color Es normal o no, ¿eh? ahora no me acuerdo Son muy concentradas, son muy secas Pero dan mucha energía, es verdad O sea, tú con 55 grados que pesa esto eh, Aguantas, yo qué sé 15 kilómetros Ojo te aguantas 15 kilómetros Si te la dosifica a bocadito Yo esto jamás me lo como entero, o sea, yo esto le cojo una puntita ya está, ya está una puntita y me la guardo de esa manera una barrita es compatible con correr, si tú te metes todo entero, el agua que va a necesitar para diluir esto va a necesitar 500 ml por lo menos para que esto al final se, se quede equilibrado en el cuerpo una pasada demasiado, entonces si por ejemplo aquí después eso para ir subsistiendo, que yo hace años pues sí que la usaba ahora solo las tengo pues un poco por emergencias eh, pues da un bocadito o dos puntita y ya está y bebiendo agua de agua, pues si no te comerá todo el agua, toda la poca agua que lleves te la vas a ventilar para diluir la barrita estoy todo el rato paro para que no se mueva mucho la cámara estoy todo el rato haciendo eh, eh, como se dice, eh, tacadas no, catadas de camino catadas de camino y al final me lleva a la urbanización a un trozo de asfalto, bueno, vuelvo para arriba otra vez otro, estoy haciendo como un abanico fum, fum, pruebas, pruebas pero bueno, al final se trata de correr, yo voy a 6 kilómetros a lo tonto, lo tonto así que se trata simplemente de ir al final de correr, ahora abajo este me va a llevar a algún trozo que acabará en la urbanización a algún trozo de asfalto pero mientras, pues lo aprovechamos mientras la aprovechamos que hay barrete y que hay un poco así medio ondulaciones, pues las aprovechamos para entrenar y ya está, y luego la subida la hacemos como una serie de subidas corriendo y fantástico ¿eh? aquí se nos empieza ya a tapar esto con los árboles, que esto no creo que sea de esta noche no creo aquí con cuidado porque llevo todas las al llevar esto tienes que vigilar que no te lo enganche con una zarza no romperte la lo que es la chaqueta es lo único más delicado, ¿no? con estas cosas que tienes que ver por dónde pasas para no romperte lo que es la, la ropa de trail que, que no es barata la ropa de trail, ¿eh? no es barata entonces, pues se pasa despacio no estamos en carrera sobre todo conservar la ropa porque unas mallas, pues yo que sé unas mallas eh, valen caras, todo vale caro si las quieres un poco medio decentes entonces, eh, pues conserva, conserva las cosas que no las regalan aquí ya se cierra esto por lo que veo se va cerrando cada vez más hasta que se perderá ¿eh? hasta que llega un momento que es, prácticamente queda algo pero ahí ya nada, zarza bueno, queda algo, bueno va, daremos este rodeo pero esto al final se, se perderá en nada al final esto acaba desapareciendo y nos tenemos que dar la vuelta ¿Eh? Probablemente Pero bueno, da igual En realidad voy perdido ¿eh? Voy perdido, ¿eh? Voy perdido, ¿eh? Lo único que pasa es que sé dentro del, de la zona grande que estoy Entonces, bueno, yo voy perdido en este tramo Pero si realmente... Bueno, tengo siempre la opción de poner la brújula Le, le doy a la pantalla Y tengo la brújula que me dice hacia dónde tengo que ir para volver Pero claro, me dice hacia dónde Pero luego tengo que elegir yo el camino Me dice para allá Ya, pero para allá... Hay muchos caminos y muchas maneras de volver. ¿no? A lo mejor hay un barranco en medio, pero bueno, es ir haciendo. Y bueno, ya lo veis, me gustan también esta salida. Si sé dónde estoy, si sé dónde estoy, o sea, estoy en el término municipal de Santa Ulea de la Ronsana. En principio, si no cambio a veces en algún trapo, y, y ya está. Pero que ya lo veis, que mira, ves ahora me va a llevar a un claro aquí a ver a dónde va esto. Eh, aquí hay otro camino más. Pues mira, era un camino con un poco perdido que enganchaba con otro. Y ahora pues a ver a dónde lleva esto. Pero ya te digo, cuando me vaya faltando poco para la hora de plegar, todo eso a dos y pico. Cuando llegue la una por ahí diré, venga, vamos a empezar a buscar caminos conocidos. Vamos a salirnos de las zonas perdidas Y empezar a buscar algo conocido para que me dé tiempo a llegar al coche y luego no volver para casa con, con el coche a una hora prudencial. Así que... Pero bueno, lo bueno es eso que Totalmente disfrutable Porque Totalmente escorcido, Esto no lo he visto en mi vida Eso es fantástico Un camino que jamás lo has visto Increíble Eso es fantástico Que no un camino Ah, ya ha pasado varias veces No, no Esto no he pasado jamás Y bueno, es eso Es probar senderitos pequeños Meterte y ver dónde acaban Que ya digo Siempre acaban en zarzas Que no puedes pasar Pero bueno en este caso ha salido bien. Me ha llevado a otro. Bueno, ya estoy volviendo, ¿vale? La verdad es que por casualidad he encontrado enseguida un camino que ya he conocido. O sea que he estado perdido muy poquito, muy poquito realmente. Bueno, pues nada, vamos a la zona de series. Tendremos hasta principio. Y haré unas cuantas hasta y media. Ahora son... A ver si veo la hora La 1 y 7 20 minutillos de series Para acabar, eso ya lo tengo al lado del coche Entonces ahí elijo exactamente Cuántas hago Es por aquí o por aquí, por donde queramos Por los dos lados llegamos y... y ya está Así acabar el de sacar el tenido Que llevamos solo 255 positivos 9,89 kilómetros 10 kilómetros Y ya está otro día me tengo que traer otras bambas ya, las la alpine, las alpine, la feline, porque esta es que me las como y es que voy intentando como loco no pisar asfalto, pero es imposible. En esta ruta es que en algún momento tienes que empalmar y hay alguna urbanización, muy difícil, muy difícil, y me las como y luego no las tengo para las carreras. una bajada buena para luego hacer la subida corriendo y ahora me encuentro al árbol este bueno, pues lo pasamos como se pueda, sin rompernos la chaqueta, como decimos sin enganchar bueno, pues en dos semanas tenemos las cinco cimas, las sin sims ¿Eh? cinco cimas eh, cin sin cat el número cinco Cins, decimas, pero sin la A punto cat vale, pues esa carrerita la tenemos el 28 de octubre en la población de Breda, muy cerca donde yo suelo entrenar eh, cuando voy al Monsen una zona que más o menos la conozco más o menos, ¿eh? hay algunos tramos de la carrera que no los conozco pero bueno, lo que está de Monchon, yo lo conozco lo que es Aguda, monsen todo eso, también algo de tramos de para ir a. No me acuerdo el pueblo que hay allí al lado. Eh... Hostia. No era Villadrau. Es otro pueblo. No el nombre. Bueno, por ahí he un poquito. Que estoy con el camino entrando por ahí. Y. Bueno, una zona que más o menos sé lo que me voy a encontrar. De, de tipo de técnico y todo eso. Es 50 kilómetros. Hay varias versiones hay de. Aquí ya me doy la vuelta para arriba hay versión de... hostia, no me las he mirado, me he mirado la mía eh... hay como de 12, 15, 17, algo así luego otra de 27, me parece no me hay mucho caso, mirarlo en la página y luego la de 50 50 2, positivos, que bueno, no es demasiado cargada de ese nivel, está razonable cuando uno va a entrar al en Monser nuevamente, te suelen salir 1.800, 2.000 con unos 42, 44 kilómetros o sea que 50 2.300 más o menos es equivalente, no es exageradamente exageradamente de desnivel. Pues ya está. Y le en dos semanas, así que hoy el lunes trataremos de hacer eso, a ver cuánto me sale de kilómetros hoy. A la tarde a ver si puedo hacer un poquito de, de cinta en plan más full, más técnica de carrera, lo que es en, en cinta, que más que nada es simplemente ponerte como un robot corriendo en cinta clavado todo el rato al mismo ritmo clavado, clac, clac, clac, clac y más que nada, si eso es perfeccionar la pisada perfeccionar la abrazada un poco la posición y ya está luego también se puede probar en cinta te pones la mochila te acostumbras a trotar con el peso de la mochila que es lo que vas a tener que luego real porque de la realidad de ir sin mochila hay una prueba de esfuerzo, como digo. Ahí luego, en realidad... Pues no, es igual. En el trail, en el atletismo, sí. Pero en el trail, no. Así que... Va bien de vez en cuando en la cinta. Te coloca la mochila. Ves cómo se te mueve. Practicas a, por ejemplo, sacar el móvil. Comer. Cuatro cosillas las practicas subido en la cinta. Y así luego, cuando... Cuando luego tienes que hacerlo en realidad, pues lo tienes un poco más por la mano. A ver si te llega y todo eso. Se puede entrar en el cinta, Y va bastante bien. Sobre todo lo que es la técnica de pisar bien, de no talonear, de intentar hacer el, el movimiento redondo de pie. Movimiento de pie también hay que ir su truco. y Su truco básicamente es que cuanto más lento vas, más taloneas entonces por eso la gente cuando empieza dice es que yo no puedo dejar de talonear es que no se puede si me pongo a andar, yo taloneo porque no puedes andar sin meter el talón porque la velocidad te obliga entonces mira yo ahora intento imagínate intentar no meter el talón tendría que ir así tendría que ir haciendo el tonto así Vale, para no meter el talón ¿por qué? porque tú lanzas la pierna adelante, no hay inercia, no hay velocidad Lanzas la pierna adelante y tu cuerpo está detrás como tu cuerpo está detrás te sale el talón y no hay escapatoria conforme subes la velocidad de trote a partir de 5 kilómetros 5 kilómetros más o menos ya cuesta más que te salga el taloneo porque ya la propia inercia hace que tú vayas como volando vas así, cuando vas a llegar ya el cuerpo te pilla se te coloca el, el cuerpo, digamos, más arriba, más adelantado, y ya pisas y arrastras, el es como un patinazo, plac. y das el impulso como un patinazo, plac. entonces ya no entras de talón, pero eh, ya digo, no os calentéis la cabeza con el no talonear, o el entrar de medio pie, eso lo da la velocidad, la práctica y la, el entreno también, pero sobre todo lo da la velocidad, entonces cuanto más velocidad corráis, menos meteréis el talón, más entráis de, de medio pie, no adelante, pero de medio pie sí ¿vale? y es eso no os calentéis la cabeza pensando es que yo no lo hago bien porque taloneo es que hasta que no lleves cierta velocidad en el entreno no lleves cierta velocidad cuando corres, no te saldrá bien en la pisada pero es por la velocidad no es porque lo hagas mal Venga, que os voy, a llevar, os voy a llevar a conocer a mi otro amor. Mi mujer no se va a enfadar porque ella no es celosa. <risa> Cómo me pide con estas tonterías. Venga, vamos a enseñar mi, mi, mi nuevo, no, mi amor. Eh, tiene un añito y pico, no sé cuánto hace que la conozco. Y paso muy poco, vengo muy poco a visitar a mi amorcito este. O sea que... Tampoco mi mujer se puede poner celosa porque vengo poco a visitarla. Es este, mi amor. empieza, a, bueno, ahí está la parte donde acaba os la voy a, a enseñar de subida aquí hay otro trozo que era el, el sucio exacto, que este era el, el más... bueno, vamos hasta abajo igual antes había una rama y no, per, no permitía bajar este último tramo luego yo me desvío por el otro lado ¿eh? pero aquí acaba en, en, acaba en el asfalto en, en la fuente de, de la iglesia de Santa Eulalia para que sepáis un poco el sitio vale pues venga había unas ramas aquí antes no se podía bajar pues este es mi amorcito mi cuesta favorita para entrenar series Así que la otra va un poco más en orden esta es un poco más asaltos, tiene trozos un poco más raros pero bajando es muy bonita muy bonita pues este tramito es así está bien, más inclinación que la otra ¿no? que es más normal y esta cuando trabajas, pues aquí vas colocando pies intentando no repararte con la arenilla es divertida Tienes algún saltete Luego tienes algún tronco En el suelo Que tienes que vigilar Porque te lo tropiezas y te, te lo comes Te pegas el guarrazo Son unos 500 metros más o menos de larga Y la estoy subiendo porque quería ver cómo es antes. Digo, a ver si va a haber algo en medio. Y bajando me voy a estrellar. Por eso digo, voy a hacerla subiendo primero. Que no vaya a tener alguna sorpresa luego bajando. Después de lo del huracán este. Cualquier cosa en medio que no haya visto. ¿Veis qué bonita que es? Tiene sus escaloncillos. Muy bonita. Bonita. tu arenilla, tu piedra eh, arenilla para cuando bajas aquí a toda leche ver dónde vas a meter los pies improvisar te tienes alguna rama de árbol para que te hagas que echar la cabeza fantástica, está todo muy bien pensado con sus reguerones buenos eh, sus buenos eh, huecos sus buenas raíces fantástica eh. Llegamos aquí arriba. Y ya está. Bueno, pues... Tenemos un trago... Y la bajo y poco más. Subiré un poco la otra y volver a bajar y ya está. Y me voy. Para que os hagáis una idea... Llevo unos 12... 13 kilómetros ahora. 13 kilómetros... Tengo el agua que he traído, 3,50... 350, mira, entera prácticamente, no he gastado nada y la otra y la otra la otra, sí la isotónica veis ya da más pulida pero son de 350 para que veis que 13 kilómetros y que he gastado nada nada prácticamente, y eso que he tomado un pelquitín de barrita que algo más de ese, ya está, ni un orejón ni un dátil ni un gel nada, solo he gastado la isotónica y los dos bocados de barrita que le he pedido antes pequeñito y ya está y la isotónica y agua, algún trago con la barrita. Está. Para que veáis que se gasta nada. Con 3,50 puedes hacer 15 kilómetros. Si no hay mucho calor, 15 kilómetros. Venga, hasta luego. Adiós.